Listo. Hola, voy a... yo soy David, eh, quiero probar YouTube, a ver cómo me va con una historia con, con dos posibles finales. Así que, pues no sé, decidan. Voy a salir, pero no sé si tengo suerte o no. ¿Tengo suerte para ir a la ciclovía o, o tal vez no? Ustedes deciden.